Bien, hace instantes o al inicio de la revista Reporta hablábamos del eclipse solar, este fenómeno astronómico que tendremos la oportunidad de ver el día de hoy, 2 de julio. ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo durará este fenómeno? ¿Y cómo podemos observar? Tenemos un invitado eh, precisamente acá en el programa. Estamos con Mirko Raljevic, él es físico de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés. Temado hermano, bienvenido, un gusto saludarlo. Buen día. Sí. Buenos días y buenos días a la teleaudiencia. Y bueno, pues estamos hoy eh, en este programa para poder difundir cómo observar el eclipse, en qué momento hacerlo y también con qué materiales didácticos se pueden hacer tenemos varios materiales didácticos que más adelante vamos a eh, mostrar y un poco eh, explicar a la población cómo pueden fabricar ellos mismos estos materiales didácticos para observar el eclipse solar estimado hermano eh, hablemos de este fenómeno astronómico bien eh, es un fenómeno eh, no inus eh, bastante inusual porque se da un, eh, el eclipse es ya sabemos es una ocultación. Cuando la luna está en fase nueva que eh, en algunas eh, condiciones eh, cuando la órbita coincide con la órbita de la tierra eh, logra eclipsar al sol o sea lo logra cubrir eh, en ciertas ocasiones lo logra cubrir completamente al sol entonces se llama un eclipse total pero es una sombra que solo se, eh, se produce en una cierta región del planeta, no es en todo el planeta, entonces no todos pueden observar, por eso es lo interesante el fenómeno y lo particular, en este caso eh, en Sudamérica se puede observar el fenómeno, la parte de totalidad será en el sur de Chile y Argentina, pero también en el Pacífico, el Pacífico sabemos, no está tan poblado, entonces no, no, no recibirá mucha atención, pero la parte de parcialidad se va a observar en toda Bolivia, la parte de, ¿Qué significa la parte de la parcialidad? Sí, o sea, quiere decir que el sol no va a ser ocultado completamente, uh -huh. solo una parte. Entonces, eh, la sombra, eh, bueno en este caso es la luna, que la vemos oscura porque obviamente no, no tiene luz propia, entonces oculta el sol. Eh, en, en La Paz, por ejemplo, es un 54%. Uh -huh. eh, en otros, eh, obviamente, yendo hacia el sur, hacia Tarija, van a tener mejor porcentaje pero está cerca de los 70, 80 pero no excede más eso. Pero, eh, bueno, en el norte también un poquito va a disminuir, pero pueden observar el fenómeno eh, todas las personas, pero con el debido cuidado. Claro que sí. Seguramente eh, la gente se pregunta a qué hora van a poder observar este fenómeno. ¿A qué hora? Sí. Bueno, este fenómeno se va a dar en la tarde, este es un horario hasta conveniente para algunos, principalmente bueno, los chicos que están ahora en de vacación. Así es. Eh, y pueden observar. Y es, bueno, La Paz inicia a las eh, 15.40 más o menos. Ya. Sí. El máximo se da alrededor, vamos a redondear los valores, alrededor de las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Sí. Y Muy. termina cerca a las 6 de la tarde. Entonces uh -huh. vamos a tener en cuenta que va a ser de 4 a 6 de la tarde entonces eh, cerca de las 5 sería bueno que lo observen o ¿no? a lo largo de todo el proceso del eclipse. Bien, ¿En, en el mismo horario en todo el país o varía? Varía un poco, varía un, ¿no? poco. Varía un poco, porque la sombra eh, se inicia en el Pacífico y va recorriendo, no, conforme obviamente sabemos que la Tierra rota, la Luna también se traslada, entonces es un, un sistema dinámico, pero es, podrían imaginar que la sombra va recorriendo desde oeste hacia este. Entonces, así va, va a recorrer la sombra, también va, eh, digamos, la, parte, la parcialidad, digamos, también a lo largo del país. O sea, se inicia en el extremo, digamos, podríamos decir, tambo quemado, ¿sí? o sea, el extremo occidental y después se va hacia el oriente. Eh, pero son minutos que varían, nada más, no es una variación muy, muy, muy grande. Bien, eh, ¿cada qué tiempo se ven este tipo de fenómenos astronómicos? Estos, este fenómeno, por ejemplo, podríamos verlo tal vez cada año, pero eh, las condiciones son diferentes. Por ejemplo, digamos, en alguna región del planeta se va a poder observar, pero en otra no. Por eso es muy, muy restrictiva a la región del planeta. Hace algunos años, por ejemplo, en eh, 2016, eh, 2017, se observó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros recordamos que el, el año digamos, 1994 tuvimos el eclipse total eh, y se observó aquí en Bolivia, Así en es. Sudamérica. Ajá. Entonces, justo este año se cumplen 25 años de ese Después eclipse. Después de 25 años. Sí, en este caso, pero no tenemos totalidad, pero son 25 años. Realmente son, son ciclos un poco largos. Las condiciones para que sea el eclipse no son, eh, son tres condiciones. Que esté en fase nueva que la sombra coincida más o menos, o sea, la, la posición de la Luna con la posición de la Tierra, o sea, con el plano donde se, se traslada, y, y también, obviamente, las rotaciones del planeta, ¿no? Entonces, todo esto hace, hay un ciclo de 18 años, más o menos, para que coincida más o menos en la misma región, pero, por ejemplo, en Bolivia no tenemos, en 25 años no hemos tenido otro eclipse total, uh -huh. y vamos a tener que esperar otros otras decenas de años, así que es bueno aprovechar este eclipse. Claro que sí, eh, es importante eh, dar algunos consejos para observar el eclipse solar, eh, o esperemos que no esté nublado, ojalá que el día de hoy tengamos el cielo totalmente despejado, por lo menos en los lugares eh, donde podamos observar este fenómeno eh, astronómico has traído algunos materiales didácticos, ¿cómo observar por, y por qué tener el cuidado? ¿Por qué no puedo mirar directo el eclipse solar? Sí, realmente, eh, curiosamente quere, queremos llamar la atención para que eh, podamos observar este fenómeno, pero el sol no va a estar totalmente eclipsado, entonces eh, es casi como observarlo cualquier día directo al sol y sabemos sí, que eso no debemos hacer porque nos va a dañar la vista de forma severa y tal vez irreversible, nos puede causar ceguera. Ese detalle es importante, te, te causa problemas en la vista, te puede dañar la vista. Exacto, entonces eh, por eso recomendamos usar proyectores. No decimos visores porque no son para mirar directamente al sol, pero sí podemos aprovechar, un, por ejemplo, un pequeño cartón, lo recortamos, le podemos poner papel aluminio ...o también, si no, un, un otro cartón un poquito más grueso, uh -huh. le hacemos una perforación con un alfiler o, o un chinche que, ¿no? que tenemos en casa o algún alambrito. Y con esto ya tenemos un orificio por el cual van a pasar la, lo, los rayos del sol. Entonces, vamos a proyectar, puede ser en la pared, puede ser en un papel blanco uh -huh. y vamos a ver proyectado el sol eclipsado o el sol normal. O sea, pueden hacer la prueba desde hoy a mediodía, eh, y van a ver que el sol está completamente redondo. Uh -huh. Es lo curioso porque es un fenómeno, bueno, en realidad la, la física puede explicar este tipo de proyectos, claro. porque esto funciona como una especie de lente, si quieres uh -huh. se llama el, Pero eh, no, no no tengo que utilizar para mirar al sol, no no sino no, no. para proyectar proyectar a la pared. Exacto, sí, a no mirar no. directamente al sol, en Ajá. ningún momento, es decir, por favor, en ningún momento, porque nos va a dañar, ¿no? Las no tenemos proyectores directos, o sea, no tenemos un, un lente especial. Y no usar eh, lentes de sol. El lente de sol es para un día normal, pero no mirar directamente al sol. Es para mirar, la, por ejemplo, la arena que está reflejando, etc. Entonces, no nos va a servir un lente de sol común. Eh, ¿sí? Bien, entonces, yo prefiero, digamos, usar esto. Ahora, podemos hacernos otro tipo de... Sería una especie de telescopito de, de, de sol, porque Ajá. son tubos o un tubo, Puede ser mejor si es más largo. Eh, lo cubren igual de un papel o algo grueso, les en el, el orificio. Y en la parte de atrás lo pueden cubrir con eh, papel cebolla papel cebolla. o un papel traslúcido. Sí, Siempre ya. a veces eh, de embalajes tenemos algún papel traslúcido y lo pueden poner acá. Aquí se va a proyectar el sol. Uh -huh. Entonces, sí. una vez que digamos, apuntamos al sol, aquí se va a proyectar el sol. Entonces, esta es como una pantallita. ¿No? Igual, todo seguro. No hay que directamente apuntarlo, directamente orientarlo un poco o sostenerlo sobre un palito o alguna cosa, un trípode. ¿no? Claro. Pero siempre, aunque en este caso es en la tarde, así, así es. que está el sol bastante bajo, entonces encima de una mesa pueden poner, no hay problema. Y otro sistema que yo estoy promocionando más es usando cualquier caja. Una caja de cartón. Ya. Sí. Una uno, caja de cereales, digamos. De cereal, de avena. Lo que de... Hay en la casa. Exacto, <ríe> sí, Ajá. uno de esos antes de que lo boten, así <ríe> lo pueden usar. Le hacen eh, dos perforaciones en la parte frontal, uh -huh. pero en la parte del fondo le ponen un papel blanco, un papel blanco bond, con eso está bien al fondo, donde se va a proyectar. Ah, hay, hay que forrar el interior. Sí, sí, lo que vamos a hacer es una cámara oscura, uh -huh. así como para observar cine, ¿no? más o menos. Ya. Entonces, al fondo le ponemos el papel blanco, uno de los lados lo cubrimos con este papel estañado, papel de aluminio, o si no, también con otro papel un poco más grueso y le hacemos la perforación. Y vamos a observar por el otro orificio. Entonces, si el sol está en la parte de atrás, nosotros apuntamos al sol y observamos por este lado. Ajá. Entonces, en el fondo se va a observar, como es ya oscuro, claro. se observa más brillante el sol y bueno, en realidad es una buena imagen y realmente se ve bastante bien, es fácil de ubicar y es completamente seguro, entonces uno bien. se puede fabricar. Algunos eh, consejos, material didáctico todos estos materiales obviamente se tienen en la casa y eh, se puede fabricar eh, estos materiales para poder observar este fenómeno solar eh, el eclipse solar que se va a registrar el día de hoy, más o menos eh, menos cuarto para las 16 horas Ahora eh, inicia más o menos. Sí, inicia. ¿No? inicia entonces entonces. Eh, se va a ver cómo se están viendo las imágenes, unas, eh, así como va cubriendo hasta que algún rato se ve el sol como una uñita. Uh -huh. Aquí ya puede haber un asunto hasta de los que les gusta sacar fotografías, sí, etc. Sí. Eh, sacar foto directa del sol a veces eh, va a ser un poco difícil con una cámara, se puede dañar hasta la cámara, uh -huh. el sensor. Bueno, en este caso, en este proyector, por ejemplo, ustedes pueden arrimar la digamos, el celular que la gente tiene con su cámara, entonces pueden arrimar y sacar fotos. Uh -huh. Entonces ahí van a ver el redondito o en este caso en el eclipse, la uñita. Yeah. Una cosa bonita que también pueden hacer es usando este, este tipo de proyector, ustedes perforan con la palabra que ustedes quieran. Ajá. Yeah. Entonces cuando se proyecta en la pared o en un papel blanco o algo así, eh, pero no en una buena pared... Eh, van, a, van a ver proyectado su nombre o el nombre que quieran con la uñita del eclipse, Ajá. entonces es un signo de que si sí han estado en el eclipse ese ah, mismo momento o con un, una cosa que a veces se ve es con, en los árboles se forman también pequeños orificios es como si las manos las entrelazamos Ajá. entonces se forman pequeños orificios y también funciona como si o fuera... Como un... Los sombreros de paja, por ejemplo. ¿no? Exacto. es un, Por ejemplo, un sombrero de paja, uh, o que tenga, no necesariamente no de paja, pero un sombrero que tenga orificios, van a ver que también se forman estas bonitas imágenes. Entonces ya la creatividad puede hacer que sea hasta un día artístico y sea más divertido. También. Claro que sí. Seguramente hay gente que va a querer mirar directo al sol, observar con sus ojos el eclipse solar. ¿Hay algún lugar acá en La Paz donde se pueda ver? Bueno, o nosotros... institución, no sé. Exacto, y justo, bueno, pues aprovechamos la oportunidad de invitar a toda la gente, bueno, de La Paz, y bueno, que esté cerca La Paz también, que nos visite, estamos en el complejo astrofísico, que está dentro del campus de la UMSA, en Cotacota, en la calle 27 de Cotacota, y vamos a abrir nuestras puertas, y con todo gusto, porque estamos prácticamente estrenando nuestro observatorio. Ajá. Es un... Es una instalación que ya la hemos empezado a, a equipar y hoy queremos hacer una fiesta de estrellas. Fiesta de estrellas. Entonces Qué vamos lindo. a abrir nuestras puertas a, para todo el mundo, o sea, en realidad eh, todo abierto para toda la gente. Eh, la entrada es gratis, o sea, gratuita, pero en realidad la idea es que nos acompañen pues, en todo este evento y también la noche que vamos a observar las estrellas con un telescopio que recién lo, estamos, lo, lo hemos arreglado, se, se ha mandado a, a realuminizar reequipar, es un instrumento interesante que lo estamos volviendo a instalar. Muchas gracias Mirko Raljevic, físico de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés, por toda esa información que has compartido con nosotros, estos consejos que has brindado también a la población. Le agradecemos mucho y estaremos atentos a este fenómeno astronómico. Muchas gracias. Muchas gracias, nos los esperamos. Bien. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con información deportiva. No se vayan.